¡Qué elegancia, qué elegancia, qué elegancia, Susana! ¿Pero ustedes no estuvieron ayer conmigo? Te seguimos todo el tiempo. ¿Pero por, ¿por qué? Es un placer recibir. ¿De qué programa? De a la tarde, con Mazoco, con Karina Mazuma. ¡Ah! ¿Qué? Ay, a veces habla un poquito de más. No, pero, bueno. pero te quiere mucho, me dijo. Sí, de verdad. No, yo también sí. la quería, pero bueno. ¡Ay, tengo ahora... ¡Qué presentación, qué momento! No, el quinto en el quinto... no ahora tengo todo lo de las cámaras. De... Ustedes, no puedo hacerlo con ustedes. ¿Qué se siente volver a trabajar en Argentina, Su? Ah, un placer, pero no lo hice en México. ¿También hiciste en México? Sí, en México. Son la verdadera diva. También se hace. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿La presentación, Susana, en vivo, en directo? ¿Nos metemos con ella? Sí. Una consulta solo. No hay que hablar más de esa supuesta relación de amor con el presidente Uruguay, ¿no? Pero por supuestas locos. ¿Quién te dijo eso? Pero ustedes. ¿Qué puede decir? No, unos que había en el aeropuerto. Yo me quedé helada, dije, no puede ser. Es una falta de respeto. Hablan de un presidente, un país. País. Están locos. Es elegante. Es amoroso, es amoroso, amoroso. Y es el mejor presidente de Latinoamérica. Pero lejos, lejos. Es maravilloso. Aunque ahora me gusta Bukele también. Ah, Bukele. Sí, sí. Bueno, su, rompela todo el éxito del mundo. Gracias. Tiene no con qué darle, eh. Vamos, Sub, eh. Gracias, Gracias, Susana, que aclaró todos los rumores con nosotros. Susana, en exclusivo para a la tarde. Acá lo tuvimos, ¿eh? Feliz, feliz de poder hacer estos pasos iniciales con la reina Susana, donde dijo que la calle Pobo es muy elegante, pero no hay amor.